Muy buenas, ¿qué tal? Acabo de venir de entrenar, al mediodía es cuando aprovecho para hacer algunos kilómetros, pero me había dejado, ya veis, todo preparado para hacer un upgrade a la Thunder. Desde que hice el vídeo, este, el, el corto en Instagram de Erran nos engaña. Soy un puñetero hater. Erran nos engaña. He estado ahí dándole las vueltas a la cabeza de, de colocarme, de colocarme los cacharrines estos, los nuevos blips inalámbricos para sustituir el mando del de Erran GX Eagle por los blips. Así que voy a desmontarme la mitad de la transmisión de la bicicleta de montaña. Y voy a intentar instalar esto de la mejor forma posible. Me cambio y nos vemos <risa> Efectos especiales de los caros. Oye Inmaculada, échame una mano, cógeme el móvil y me ayudas aquí a grabar toda esta parafernalia. ¿Qué vas a hacer? Ahora que no están tus padres Hombre, claro, ahora aprovecho, ahora que no me ve mi madre, me va a poner el grupo este vale. Bueno, como os comenté, se coge el cambio de marchas y lo primero que voy a hacer es sustituirlo por las roldanas de KCNC Entonces le quitaremos a este cambio de marchas casi 100 gramos ¡Hola! Mira la secretaria que me trae un café. Por favor, Inmaculada, grabame, anda. Bueno, como os comentaba, eh, los mandos estos Ram tienen el botoncito para hacer el pequeño microajuste, ¿vale? Pero si le ponemos a la bicicleta los blips, no hay ningún otro botón de hacer microajuste. Así que si se desajusta en mitad de una carrera, en mitad de una prueba, en mitad de, de una marcha, se desajusta el cambio, no hay posibilidad... De reajustarlo ¿Vale? Entonces es un poco jugártela Para las carreras importantes Iré con este Para hacer el somarda Porque somos tontísimos este. Bueno, se me olvidaba Que lo primero hay que desmontar El material El material antiguo Entonces De momento voy a quitar Aquí Luego tendré que quitar Alguna pieza más Pero de momento Quito aquí el cambio Buscamos el lagón de unión Aquí Vale, bueno, fuera Mi cachis La llevaba este tornillo un poco mal ¿eh? ¡Ole! Lo primero que voy a hacer es cambiar la caja de poleas Entonces le damos con el blips a subir Para poder trabajar bien Abro así un poco y me los sujeto con el cuerpo Y este tornillo lo desatornillamos A ver si pillo la llave allí. Al desatornillar esto y sacarlo Ya Quitamos la fuerza al muelle Y podemos Con este otro Aflojar el tornillo Que ya lo había aflojado yo un poquitín antes Aflojamos y ya está fuera estábamos aquí estábamos poniendo esto aquí y esto lo estábamos poniendo aquí y ahora metíamos este tornillo aquí y ahora ponemos esto aquí y apretábamos Recordamos a todos que si se estropea el cambio GX Eagle, la marca RAM, no se hace responsable de lo que ocurra. Ya lo tenemos montado. En el vídeo de Instagram explicaba que había una pequeña incompatibilidad. Y es que esta pieza que viene de serie en la caja de poleas es demasiado gorda y no encaja bien. Entonces me he preparado esta pequeña chapucilla que es un tornillo de estos de, de las poleas, un poquitín lijado mecanizado entonces, se le da la fuerza al muelle, dándole la vuelta entera y con cuidado ole más o menos funcionará Tal. ahí está vamos con la prueba del algodón cambio más blips, en total son 410 gramos, que era el cambio, el mando, la sirga y la funda, 429 gramos, ¡Hola! ¡20 gramos menos, 20 gramos menos! <tose> No, no. Me hace sentir fatal. ¿eh? Me hace sentir 20 gramos menos, ¿sí o no? 20 gramos menos. Taco! Por 20 gramos mato. Joder, tengo todo hecho una broza, ¿eh? eh la, la parte más difícil. Le he puesto el blip, más o menos en la distancia que, que me gusta y en el ángulo que quiero. Le he puesto un trocito de cinta adhesiva de doble... De doble capa para que se quede más o menos pegado. Y ahora he estado mirando de ponerle cinta termorretráctil, pero resulta que la que tenía aquí a mano es demasiado pequeña y aquí no me, no me entra. Entonces voy a intentar poner un trozo de cámara de bicicleta de carretera. Que parece que va a quedar un poco más curioso. Entonces, esto malo será que se quede todo el rato el, el cacharro activado. A ver qué tal queda pulsarse se pulsa bien pero esto se queda un poco levantado a ver ahora y esto ya aquí por encima y ya será cuestión de salir a la carretera a ver si a ver si se mueve el cambio de marchas bueno, al final, con un trozo de cámara más o menos lo hemos dejado medio curioso. Lo he tenido que hacer el agujerito porque si no se quedaba todo el rato anclado el botón. Pero bueno, funciona, funciona, pim, pam, pim. Parece que la cosa va a funcionar. Luego, luego, me ocurrirá que me quedaré tirado. Este fin de semana en Tauste tenemos el campeonato de Aragón. Voy a estrenar estos nuevos cambios y voy a ir junto al, pres junto al presidente del club ciclista MTB Lobos Zaragoza. O sea que os espero en el próximo vídeo con el campeonato de Aragón y a ver cómo está funcionando esto, que no lo veo nada claro. Ya lo siento, que es más feo. Meta la mierda. Ya lo siento que el vídeo se está empezando a hacer un poco largo, pero no podía desaprovechar las primeras sensaciones. Me he venido aquí a Julibol, unos montecicos al lado de Zaragoza, donde hay trialeras y es una zona muy guapa para probar bicicletas. Y he estado probando el funcionamiento del cambio. Entonces, entre si o el ¿cambia mejor el SRAM inalámbrico? Sí, cambia mejor, cambia más rápido, un poquitín más preciso. La verdad es que me ha gustado mucho. Eh, ¿Merece la pena ponerse el RAM? Desde luego, con este precio ya te lo empiezas a pensar, ¿vale? El XX1, ni de coña. El GX con las roldanas, hostia, son 200 euros más que un XTR. Entonces estamos hablando de mucha pasta El tema de los blips eh, ¿Merece la pena? No, sinceramente es una es una tontada Pero para los que somos así de pijas como yo Pues es una tontada, guapa No sé, queda chulo A mí me, me, a mí me gusta Me, me ha adaptado bastante rápido Enseguida subir, bajar no, no estoy teniendo problemas Luego los problemas los tendré el día que me quede tirado Y ya no cambie Y ya no me vaya a funcionar Bueno chicos, me despido un abrazo, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo...